...contacto con nosotros el Intendente del Departamento de Luján de Cuyo, Sebastián Bragañolo, a quien saludamos y le agradecemos el tiempo que nos brinda. Intendente, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo desde Hola Mendoza, aquí en Canal 7. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días, el placer es mío. Muchas gracias por, por recibirnos. Bueno, nos, nos llamó un poco la atención y queríamos charlar con usted sobre esta, este anuncio que se hizo en la jornada de ayer... Eh, primero ratificar esta data que usted tenía ¿no? que, que, o que ustedes manejan que Luján es el, el, la tierra más elegida por los inversores o al menos aquellos que proyectan alguna tarea futuro y tras detectar esto ustedes buscan impulsar justamente a esos que deciden emprender algo bueno, sí, la verdad es que el dato no es nuestro, es provincial, uh -huh. lo, lo, lo mencionó la provincia en todo lo que fue el combo de todos los paquetes de Mendoza Activa, de todas las inversiones que hubieron en ese programa, solo Luján, que fue el primero, el que sigue tiene un poquito menos de la mitad de Luján, o sea, prácticamente doblamos al segundo en inversión privada, esto es dinero que llegó al, al, al municipio para generar trabajo, y, y solo Luján, que es el primero, como le decía, tuvo más inversión privada que otros 11 departamentos juntos entre sí. Esto habla de lo atractivo que está haciendo el departamento para los inversores y la idea es desde el municipio poder apalancar esto para que acelerarlo aún más y para que nos convirtamos en el, en el atractivo de las inversiones para, para Mendoza. Así que bueno, hemos sumado una serie de medidas inéditas, históricas, eh, que, que, que no, es, no son circunstanciales. Una de ellas, por ejemplo, es que nunca más en Luján se va a pagar por la habilitación de un comercio. Antes vos tenías que pagar para ir a habilitar un comercio, y bueno, eliminamos completamente esta uh -huh. tasa. Vas a habilitar una librería, un kiosco, un mini supermercadito chiquito, todo eso uh -huh. queda esa tasa eliminada y lo que vos pagás como un 100% de habilitación, que en algún caso eran 80, 100, 150 mil pesos, según claro. la cantidad de metros. No se paga nada. De todas maneras, hay una inspección, supongo yo, que va, se va a hacer, pero no se va a pagar. Es así, se mantiene, digamos, el trámite, pero sin tener que pagar monar. Exactamente. Y a su vez, en los que son eh, pequeños comercios, eh, vamos a habilitarlos entre 24 y 48 horas. Ajá. Esto también es inédito. Estamos claro. acostumbrados a un Estado complejo, burocrático, te, te, te hace la vida imposible cada vez que va a llevar un trámite, que vas con todos los papeles y siempre te falta uno. bueno. La idea es romper con eso. Obviamente cuesta, es un camino a largo plazo, pero esto tiene que ver. Entonces, no se paga más por la habilitación de comercio, y a los comercios minoristas, el compromiso es habilitar los 24, 48 horas, siempre y cuando obviamente tenga todo uh -huh. en eh, eh, regla el, claro. este, eh, para lo que para, depende del, del comercio. Uh -huh. Y lo segundo, me parece también súper relevante: hemos eliminado 64 tasas por las cuales el vecino pagaba, comerciante, vecino. Nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos cobrando? ¿Cuáles son las tasas que hay? Y la verdad es que habían tasas irrisorias. ¿Como cuál, Digo, por ejemplo? Vas a, vas a la municipalidad, quieres presentar un papel para pedir algo, antes de presentar el papel tenías que ir a la caja a pagar para poder presentar el papel. Eso no, no pasa más. Querías pedir una inspección <risa> sanitaria, tenías que ir a la municipalidad a pagar, eso no pasa más. Llevabas a tu perro a castrar a zoonosis, tenías que ir, eso no pasa más. Hay 64 instancias de esas que las anulamos directamente. Claro, no es dijimos, bueno, cobremos menos, no, no, anulémosla, le complican uh -huh. la vida al vecino, claro. le hace toda una mañana. Este, uh, la más importante es la anulación de la habilitación del, del pago de la habilitación de comercio. Uh -huh. Y a su vez hemos sumado siete medidas más de atra para atraer estas inversiones una es, por ejemplo, todos los mendocinos habrán visto la enorme recuperación de espacio público que estamos llevando a Luján, lo que era el parque, era el Bajo, que ahora es el Parque Urbano de Luján, la Plaza de los Niños, el Parque Ferry, eran esos lugares oscuros de Luján que hoy gracias al espacio público empiezan a estar iluminados. Bueno, todos quienes inviertan alrededor, haciendo un edificio, o sea, tirando una casa de adobe y haciendo una casa nueva, o, o instalando un comercio, un restaurante, Va a tener descuentos del 50% en los aforos de construcción, en los aportes que tienen que ser por agua y cloaca, y en las tasas comerciales por 12 o 24 meses según el rubro. La uh idea -huh. es levantar toda esa zona, el Estado con una inversión pública de calidad y el privado acompañando con la generación de empleo que se empieza a dar en esos lugares. Le sumamos más cosas a esto. Quienes tomen, pero los comercios que tomen personal a través del programa Enlace o Enlazados, sí. que es el programa de capacitación, y dejen ese personal efectivo, los comercios minoristas que hagan esto a través de la oficina municipal, van a tener un descuento de tasa entre el 50 y el 100% durante los próximos 24 meses, apuntando a generar empleo claro. y que este programa que ya de por sí es bueno, poder eh, eh, apalancarlo más. Emprendedores también, eh, vamos a, a todos los emprendedores jóvenes entre 18 y 29 años que tienen tributo de primera, segunda y tercera categoría van a tener descuento en las tasas municipales de su comercio entre el 50 y el 100% durante 24 meses. Claro, porque por ahí cuesta Puntando. mucho, ¿no? Empezar siendo monotributista y encima tener que pagar todas esas tasas suele ser una traba, ¿no? O, o al menos un desaliento a hacerlo. En este caso, suena bastante bien para aquellos que trabajan de esa manera, que son muchos además. Exactamente, y aparte la idea es que acompañarlos en todo el proceso. Tenemos una medida más que, que, que venimos desarrollando, pero que es parte, son complementarias todas. Eh, todos los microemprendedores... <coughs> aquel que quiere arrancar con su pequeño trabajo de jardinería, con una pequeña eh, maquinita para poder estampar eh, vasos, eh, sublimar. Bueno, hay múltiples eh, pequeños emprendimientos. Bueno, eh, a través del, Luján programa, del programa Luján crembos Vos, vamos a, a nosotros comprar las herramientas a 300 emprendedores que uh -huh. después la van a ir devolviendo a lo largo de 24 meses a tasa cero. Es simplemente el compromiso de que implica también poder devolver eso y a esos eh, emprendedores los ayudamos a, a que tengan su monotributo, que puedan facturar, que estén en regla y, y a su vez les descontamos la tasa de comercio que tienen claro. que pagar. Entonces, acompañarlos desde el principio hasta el final del proceso claro. y que esa persona que necesita tener una salida económica la pueda tener. Intendente, ¿y entienden que esto no afectará la recaudación? Este, ¿o, ¿O cómo en todo caso afecta o cómo tienen previsto suplir, si es que es necesario suplir, la recaudación que surge de todo esto que usted nos comenta? Bueno, sí, sin duda es que tiene alguna afectación, Ajá. pero es un trabajo que ya venimos haciendo previamente. Luján, hoy debe ser el municipio más ordenado de la provincia, hemos tenido una reducción del gasto corriente, gasto corriente para el vecino común, es lo que el vecino pagaba las tasas, el municipio gastaba prácticamente en prender y pagar la luz, no sabía ni en una obra ni en un servicio. Ese gasto era enorme, lo hemos reducido hoy, hoy Luján es el municipio de Mendoza, está entre los dos municipios de Mendoza con menos gasto corriente de la provincia nos ha permitido aumentar el gasto del capital, esto es el gasto en obra o, o en la compra de un bien, que es lo que verdaderamente el vecino percibe, del 3% que era el 2015 al 28% que es ahora. Digo, cifra, sí, pero este orden del Estado, que es decir, hemos cuidado en tener un Estado liviano, que no le cueste al vecino, hemos tenido una reducción de personal de 25%. Yo tengo prácticamente hay entre 200 y 250 empleos menos de que asumí se tienen que jubilar 10 personas en Lucán para que recién ingrese una, y venimos respetando eso, entonces, ese esfuerzo y ese ahorro, este, obviamente pues, permite poder hacer eh, este, este esfuerzo, tanto para los vecinos como para los empleados, que también, a pesar de toda esta reducción, eh, seguimos haciendo el esfuerzo con, con las categorías más altas de Mendoza, digo, tener menos gente bien remunerada, capacitarla, un estado liviano, y, y a, los ojos, a los ojos de los vecinos, comerciantes y emprendedores poder acompañarlos en este proceso con todas estas medidas. Intendente, le agradecemos el contacto, le mandamos un gran saludo, que tenga una buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes, a disposición.